Hola chicas, bienvenidas al Rincón de Rosy, bienvenidos sean todos eh, las nuevas suscriptoras, las chicas ya de la comunidad, eh, todas hoy les vengo a mostrar este este arete este, este arete es un montacet eh, el original que se hace, de, que se elabora de este viene siendo en cristales número 4 y cristales número 3 aquí se le está dando otra otra otro otro cap que va a ser elaborado en cristales número 6 entonces lo primero que voy a decir es que diga lo primero no disculpen una de las cosas que voy a decir de las tantas cosas que voy a decir porque me gusta hablar mucho eh, sí los reconozco pero me gusta que las personas entiendan qué es, qué se está haciendo entonces para que ustedes no queden con ninguna duda voy a empezar a hablar de este, voy a hablar un poco de este, de este flejo o, o borla como le deseen llamar. No voy a, en este tutorial no voy a dar detalles de, del, material, del material del flejo no voy a dar detalle del corte ni voy a dar detalle del tamaño de, del fleco porque eso es depende de usted Despe depende de lo que usted quiera hacer del largo que quiera llevar su arete y del material que quiera llevar su arete entonces para este yo ocupé para hacer es, este este ese montacel metí al dedo de fleco y tomé como este fleco es mucho más fino, miren, es una tiene una densidad mucho más fino que los otros. Hay otros que son mucho más gruesos que este. Entonces yo voy a ponerle pegamento eh, silicón fría. Eh, preferiblemente el marleto, me gusta mucho para, para pegar. Voy, a, voy a, a hacerle nueve vueltas a, a, este, a, este, a este fleco en toda su orilla de arriba, donde le dicen los lobes aquí voy a pegar pegamento un poco de pegamento y le voy a dar nueve vueltas no voy a contar los loops porque este es muy este es muy fino y llevo la primera segunda y tercera esto es simplemente para que ustedes eso es simplemente un pequeño patrón para que ustedes vean cómo se cómo se elabora este arete también pueden obtener la, la la opción de ponerle una borla ya bien las bolas que ya vienen hechas ustedes pueden optar por esto también de pegarle una borla entonces aquí yo simplemente estoy el abo, estoy dándole las nueve vueltas que lleva porque ya lo hubiera contado previamente aquí están las nueve, las nueve vueltas que le di claro es más fino porque su, su tamaño eh, es de una estructura mucho más fina que la que los otros flecos Voy a poner mi pegamento de marleto por aquí. Aquí tengo un pin. Miren. Aquí tengo un pin. De cabeza redonda. Aquí está. Y tengo una perla. Una perla número 6. Voy a entrar mi pin por mi perla. Y voy a hacer esto. ¿Por qué estoy haciendo esto inmediatamente? Porque no quiero que, a la, que dejarlo así. Porque cuando se seque el... Cuando se seque ese pegamento, después el pin no va a poder pasar a través de, de esos flecos y tendremos que hacer fuerza con la pinza para poder eh, entrar el pin. Entonces, eso es una sugerencia que le doy. Cada vez que vayan a elaborar un, un arete con que tengan que ponerle pegamento o que vayan a trabajar con, estos, con esas borlas, lo, lo, indi, lo que indica es que se le, ponga el pin, se le ponga el pin de inmediatamente, aunque se deje después previamente este de secando. Entonces ahora yo lo voy a dejar que seque mientras hacemos esto, mientras hacemos este cap. Bueno, los materiales para usar para hacer ese cap, para hacer la parte de arriba, vamos a utilizar cristales número 6, cristales número 4 y un cristal número 8 utilizaremos una base laminada el hilo Faraline, eh, el vamos a usar el hilo Faraline para hacer esto pero yo yo lo hice con este hilo con el hilo nylon porque lo hice con el hilo nylon porque el hilo nylon miren no se ve no se le ven las las rayitas blancas ni se le ve nada de que es eso o sea si tú lo ves está cosido prácticamente en el aire el hilo nylon no se nota para nada cuando el faral en sí se va a notar un poco y ustedes van a ver la diferencia ahorita cuando ya esté hecho yo lo hice con, con este hilo y tomé para hacer eso ya de media, porque los cristales se tienen que repasar cada vez que hagamos un, una flor hay que repasar los cristales para que puedan apretar entonces, del Farlane yo tomé yarda y media para hacer para que ustedes lo puedan ver y puedan apreciar el, por dónde pasa el hilo y por dónde vamos pasando. Entonces, aquí tenemos cristales número 4. Tenemos un poquito tenemos el pegamento F6000 y tenemos nuestras pinzas. Eh, tenemos las pinzas de corte y la pinza redonda. Acuérdense, es bueno tener un buen juego de pinzas. Y la aguja número 10. Entonces vamos a empezar ya esto, vamos a dejarlo por aquí y este también por aquí. Y vamos a empezar con, a trabajar con los cristales número 6. Vamos a tomar cuatro cristales número 6, lo vamos a llevar hasta abajo y vamos a repasarlo. todo lo hice claro está les recuerdo lo hice con este hilo para que ustedes puedan ver qué se está haciendo y por dónde va a pasar el hilo ya saben chicas para seguir viendo este vídeo suscríbanse a nuestro canal compartan compartan nuestro canal compartan nuestros vídeos miren aquí estoy apretando solamente denle el dedito para arriba Para que apoyen nuestro canal y tengamos más like y podamos subir más vídeos entonces aquí yo voy a poner una gotita de pegamento f6000 una cosita solamente una puntita eso va a secar y va a ayudar que nuestros cristal, que nuestro hilo se refuerce y quede bien sujeto. Entonces yo con mis tijeras voy a cortar ese exceso, ese exceso de hilo mientras él seca. Entonces con mi tijera corté el hilo y voy a pasar. Ve lo que le hablé del, del, del hilo para, el, el hilo para se va a notar me voy a pasar a un cristal ¿Eh? me estoy pasando a un cristal no importa que eso quede se eso va a quitar ahorita me voy a pasar a un cristal y voy a tomar miren se hizo una flor de cuatro voy a tomar tres cristales y me voy a pasar del lado contrario donde sale mi hilo hacer otra pequeña flor ¿Ven? ya tengo dos flores esto yo lo voy a repasar recuerden siempre que trabajemos con cristales hay que repasarlo usando el hilo que, que usemos porque porque eso va a ayudar que el cristal se quede firme aquí lo que estoy es repasando por si ven mis manos entonces aquí están ya mis dos flores lo ven Bien miren aquí bien, ahí están mis dos flores vamos a hacerlo así miren están así yo lo voy a hacer así vamos a trabajar de este lado de forma de forma horizontal de forma forma horizontal no vamos a trabajar de forma vertical para, para allá no vamos a trabajar, vamos a trabajar siempre hacia la derecha hacia este lado, Porque porque vamos a hacer en forma de, de una pequeña sabanita para forrar el cabo, entonces siempre trabajando hacia la derecha yo me voy a subir por este, por este cristal que está aquí no vamos a trabajar con los números 4 ahora Estoy, me quedé, me subí a ese cristal y nuestra primera secuencia será tres cristales del número 6. Aquí, y me voy a pasar del lado contrario del cristal. ¿Ven? estoy agarrando mi cristal recuerden lo que les dije, repásenlo okay. yo no lo voy a repasar porque simplemente le quiero enseñar y sigo bajando hasta llegar aquí a ese cristal ¿Qué, qué voy a hacer voy a entrar por ese cristal y voy a salir por este, por el que está abajo así por el que está debajo sale este cristal voy a tomar mi segunda secuencia, que son dos cristales porque tengo dos aquí arriba, para formar mi otra flor entonces salgo de nuevo para que puedan ver, entro a ese cristal y a este y formo mi segunda flor. Ahora recorro. Recorro el cristal que está debajo. Estoy agarrando. Y me subo a este cristal que está aquí. A este cristal que está ahí. A este. Y voy a tomar tres cristales. siempre empezamos con 3 y terminamos con 2 a este cristal voy a hacer esto ven como pueden ver no estoy repasándolo para que ustedes no se pierdan aquí voy a voy a bajar hacia el cristal estoy apretando para repasarlo un chin porque está un poco flojo voy a bajar hacia este cristal Bajo a este de nuevo, si sí estoy aquí, si sí estoy repasando un poco porque está muy flojo y todavía no hemos terminado. Entonces, miren, aquí me voy a pasar por este, subo a este que está aquí arriba, ¿Ven? tiene que quedar bien firme. Miren, me subo a este que está aquí arriba y voy a tomar dos cristales. Y voy a pasar por el cristal que tengo de frente, en ese acomode mis cristales, me voy a pasar por aquí y esto lo voy a repasar. Este viene siendo, esta es la secuencia que tenemos que tener hasta que esto llegue hasta este, hasta este punto. Ven, hasta que esto se, se llene por completo y llegue hasta aquí. Entonces, esta es la secuencia que vamos a hacer. Siempre, como le dije, trabajando hacia la derecha. Nuestro principio viene siendo tres cristales y nuestro final viene siendo dos, eh, dos cristales. Entonces, siempre apretando, siempre hablando y siempre reforzando, dándole la vuelta. Yo lo que voy a hacer, voy a adelantar un poco el paso. Siempre es aquí arriba tres y aquí dos. Voy a adelantar un poco. Hasta para que, ustedes, para que ustedes puedan ver el resultado de esto. Bien, chicas, miren, yo aquí he adelantado un poco el paso, como le dije, he adelantado un poco. Ah, me falta solamente poner una sola, me falta hacer una sola vuelta, otra vuelta. Aquí debajo vamos a tener una, dos, tres, cuatro y cinco, y seis con las que tengo que hacer ahora. Miren, aquí lo que yo le estaba diciendo, que es como en forma de una pequeña camita para cubrirlo. Como pueden ver, me falta una para, ter para terminar de, de, de hacerle, de cerrar el cap, de hacer el cap para luego cerrarlo. Miren, como ustedes pueden ver, falta solamente, me falta solamente una sola vuelta. Eh, vamos a seguir haciendo la otra vuelta. Entonces, estamos aquí arriba, miren dónde sale mi hilo. Tomo tres cristales. Recuerden siempre de repasar los cristales y apretar yo estoy aquí repasándolo entonces aquí estoy y me voy a dirigir hacia este que está debajo chicas ya saben suscríbanse al canal compartan nuestro vídeo yo espero que les guste mucho este, este vídeo porque este vídeo me lo pidieron Aquí lo que estoy haciendo es reforzarlo solamente. Eh, este este arete es muy bonito. De verdad que sí. Queda muy bonito. Eh, se hace con cristales número 4. Si lo hacen con cristales número 4, al principio debe de llevar 3 eh, tres, tres rositas. Este lo hicimos solamente con dos, ¿se acuerdan? Que es una y 2. Si lo hacen con cristales número 4, tiene que llevar tres rositas, o sea, una, dos y tres. Si lo hacen con, el, con cristales número 3. Eh, yo espero que ustedes eh, le den un eh, dedito para arriba a este a este a este video. Miren, aquí ya yo terminé. Prácticamente terminamos. Aquí lo vamos a hacer es cerrar ya nuestro nuestro pequeño cap prácticamente del montacel y yo lo que voy a hacer es miren yo estoy en esta parte de abajo verdad miren para que ustedes no se confundan yo voy a subir a esta parte de arriba voy a subir a esa parte de arriba de ese cristal y voy a hacer esto me voy a pasar al cristal que tengo que tengo de frente pero del lado contrario hacia abajo ven Aquí estamos cerrando porque está, estamos formando flores. Entonces, miren, recuerden lo que le dije: siempre repásenlo para que lo refuercen. Aquí simplemente lo que estoy haciendo es reforzándolo y le voy a enseñar lo que le estaba diciendo del, del hilo del hilo farana que en este en este tejido de peyote porque prácticamente estamos peyo, estamos peyoteando prácticamente no estamos peyoteando el cristal entonces aquí yo me voy a quedar en ese cristal Bien, voy a salto en ese cristal verdad salía ese y voy a subir porque está me queda de frente hacia arriba y voy a tomar otro cristal número 6 hasta ahora hemos trabajado solamente con los cristales número 6. Y voy a hacer esto. Voy, voy a entrar por el que tengo debajo. Y ya cerramos nuestra segunda flor. Miren, y voy a hacer esto. Ya formamos nuestra segunda flor. Sin halar mucho el cristal para que el cristal no vaya a cortar su hilo. le he dicho siempre de refuerzelo despacio porque están trabajando con cristales esto da un poquito de trabajito aquí pero el trabajo vale este trabajito vale la pena entonces yo hice yo bajé un poquito esto y estoy alando un poco miren ahora vamos a trabajar con los cristales número 4 con los cristales número 4 es que vamos a empezar a trabajar ahora, con los cristales número 4. Eh, estamos aquí todavía con los cristales número 6. Yo me voy a pasar porque te quiero quiero pasarme, quiero pasar por todos esos cristales que tengo aquí arriba para cerrar esa pequeña corona. Entonces yo voy a pasarme por esta que está aquí o por cualquiera de este Voy a subir hacia ese cristal y le voy a dar la vuelta por completo. A esta pequeña corona que tengo aquí arriba Estoy dándole la vuelta Para cuando le dé la vuelta Yo voy a bajar Voy a hacer un poquito de presión hacia abajo No mucha porque no quiero que se salga por completo Y para hacer esto Miren Mire lo que hace Se cierra entonces yo le voy a dar otra vuelta más para asegurar mi trabajo Miren. y hacer un pequeño remate. Siempre le he dicho cada vez que eh, terminemos con un, un pequeño espacio, déjame hacer el remate de este lado porque aquí la aguja si sí me lo permite, estoy simplemente dando un pequeño remate y a lo mismo me queda como en forma de una bolita arriba miren qué bonita queda como en forma de una bola ven lo que le digo la diferencia del hilo del hilo faralline y cuando hacemos peyote miren la diferencia el hilo faralline se ve se puede apreciar un poco que, que el hilo nylon miren eh, si ustedes gustan lo pueden trabajar con el hilo nylon también si gustan lo pueden dejar así con el hilo Faraday. Entonces, ahora vamos a trabajar colocando los cristales, los cristales eh, número 4. Miren, los cristales número 4 se ponen en esas pequeñas en esos pequeños huecos que se ven más grandes. Por ejemplo, yo estoy aquí arriba y me voy a pasar por este. O sea, yo voy a hacer una fila de, de cristales número 4. Miren cómo está aquí, miren. Como ustedes pueden ver, mira, ellas quedan como en el centro de las flores, en el centro de las florecitas que se formaron, quedan los cristales número 4. Entonces, yo voy a tomar mi cristal número 4. Me voy a pasar hacia abajo. Miren, ahí está la primera flor formada. Pues voy a, voy a hacer esto. Si quieren también aquí abajo yo le puse, miren, aquí abajo yo le puse. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle otro cristal aquí y subir al al, al cristal que te queda que queda debajo, pero está de frente, miren, para formar otra flor. ¿Ven? Ahora estoy en el de arriba. Siempre tratando de buscar la flor. Yo estoy trabajando en todas las florecitas que se han formado en el centro. Ya. Estas flores yo las voy a dejar para último porque aquí yo lo que quiero también es pasarlo por, por amarrar. Pero esta es una opción que le estaba dando. Y vamos a seguir. Entonces pasamos por el cristal. Subimos hacia la parte de arriba. Otra vez. Okay, bajamos hacia el cristal. Y se están formando las flores. Hacemos lo mismo. a la flor del centro recuerden lo que les dije el, el flejo es a opción de ustedes a gusto de ustedes si quieren ponerle un fleco más grueso si quieren ponerle un flejo más más fino si quieren ponerlo o sea de largo que usted que ustedes gusten yo simplemente simplemente le doy la opción de cómo de, de, de cómo hacerlo entonces aquí yo me voy a pasar lo que le dije ya tenemos un cristal puesto entonces yo quiero hacer que esto se vea como en forma de otra bolita aquí y voy a hacer esto recuerden siempre repasar los cristales todos los cristales hay que repasarlo por eso tiene ya el de media de hilo de hilo Faraday aunque ustedes vean que va a quedar un poquito no, no va a quedar un poquito todo eso se va a repasar porque necesitamos que nuestros cristales estén firmes y que no se le vaya a romper a nuestras clientes Entonces, y que nuestro trabajo se vaya a romper tampoco. Entonces miren aquí trabajando con los cristales que están abajo y a esto, como le dije, lo vamos a repasar porque lo vamos a alar. Yo lo voy a repasar nuevamente, lo estoy repasando nuevamente, todo. Después voy a trabajar con los cristales que están arriba para también repasarlo. Entonces, aquí yo estoy galando para que se haga, miren, ven lo que les dije que se hacen como en forma de una bolita ya depende de ustedes lo que ustedes quieran hacer lo que quieran hacer aquí si quieren hacer otro tipo de arete si quieren hacer otro tipo de eh, si quieren ponerle otra cosa que no sea fleco Ese es un cap que queda muy que queda muy bonito en otras en otras opciones eh, todo depende de su de todo depende de, la, de su creatividad como siempre le he dicho. entonces yo me voy a pasar hacia la parte de arriba por aquí y voy a pasar este cristal y me voy a pasar por este cristal y voy a subir a la parte de arriba para que para hacer un pequeño remate jalamos no lo voy a cortar lo voy a dejar ahí porque voy a quiero reforzar esos cristales lo voy a dejar ahí entonces miren la diferencia no se nota mucho, pero si sí se ve aquí en la cámara no se nota mucho miren ven la diferencia del cap de, lo, de, los, de los hilos entonces entonces aquí ya terminamos le ponemos un cristal número 8 si ustedes tienen un cristal número 10 también se lo pueden poner para que esto se vea como como más grandecito entonces con mi pinza de corte, voy a cortar un poquito. Miren. Corté un poco, porque voy a hacer una pequeña vuelta. Y esto con la pinza redonda lo voy a sujetar y voy a hacer este movimiento. De movimiento hacia abajo, para hacer como en forma, para hacer un ganchito. ¿Ven? hice en forma miren. Movimiento hacia abajo. Hice un ganchito, lo estoy apretando, lo estoy sujetando para tomar este esta bella este bello esta bella pieza, me gusta mucho esta pieza y ponérsela esto. Aquí voy a cerrar. Miren no he cortado mi hilo porque quiero repasarlo miren yo espero que a ustedes les guste mucho espero que les, que les sirva también este, este, tuto, este, este video hubo una chica que me escribió pero ahora mismo no recuerdo su nombre eh, me disculpo que no me recuerdo que me pidió este tutorial eh, regularmente el que se hace normalmente es de cristal de número 4 eh, me gusta este de número 6 yo lo hace mucho que lo hice. Nada, chicas, recuerden, suscríbanse al canal y disculpen si hablo mucho. Eh, sí, hablo mucho. Eh, porque me gusta que la persona entienda qué, qué es lo que está haciendo. Pues entonces, sin más preámbulo, me despido. Hasta aquí una entrega más del Rincón de Rosy. Suscríbanse al canal, compartan este video, denle like hacia arriba. Nos vemos pronto en otra entrega del Rincón de Rosy. Espero que les guste. Corte su fleco a su medida y elija el que más le convenga y el que más le guste. Eh, todo depende de su creatividad. Nos vemos pronto. Bye.